El día de hoy vamos a confeccionar un precioso conjunto para niñas Este conjunto lo vamos a realizar con tela rígida Vamos a utilizar para el short tela vichy Color rojo y blanco También vamos a utilizar para la parte superior tela en algodón blanco rígida también Acá tenemos parte trasera y acá la parte delantera que es un poco más corta con este patrón vamos a cortar ambas partes Este patrón ya tiene el centímetro para la costura También vamos a cortar unos bolsillos Más adelante les voy a indicar las medidas Y vamos a observar con más detalle al final del video el patrón Para que ustedes lo puedan hacer Pueden hacer este diseño precioso Tenemos ambas partes Vamos a colocar las partes principales de cara hacia adentro Y vamos a realizar costura por acá Costura recta y overlock, también en la parte trasera. Vamos a realizar esas costuras. Muy bien, lista la costura. Por acá. Realizamos ambas costuras, costura recta acompañada de overlock. Vamos a quedarnos con la parte delantera, que es esta. Y retiramos la parte trasera. Ya que en la parte delantera le vamos a colocar los bolsillos. Acá la tenemos. Por acá vamos a medir la cantidad que nos indica también el patrón. 9 por 9 centímetros. Medimos acá en la parte superior 9 centímetros. Vamos a marcar esos 9 centímetros así. Muy bien. También en el lateral medimos 9 centímetros y marcamos. Podemos utilizar tiza, jaboncillo, un lápiz, cualquier cosa cualquier instrumento para marcar. En esta ocasión estoy utilizando una tiza, la cual no mancha la tela, solo nos va a permitir marcar lo que deseamos. En esta ocasión estos 9 centímetros para el bolsillo, unimos los dos puntos con una curva, colocamos juntas ambas partes. Las colocamos derechita para luego colocar los bolsillos Para los bolsillos tenemos por acá dos rectángulos Estos dos rectángulos miden 22 centímetros por 16 Son dos con las mismas medidas Vamos a colocar juntos estos rectángulos Sobre ello vamos a colocar esta parte de la esquina superior del chol. Fijamos con alfiler por acá y vamos a realizar el corte. Tanto a los bolsillos como a la parte delantera del short, guiándonos de la línea que acabamos de realizar. Esta es una manera de cómo realizar un short con bolsillo. Súper fácil, muy cómodo y lo hacemos así. Vamos a cortar esta parte. Curva y retiramos, de esta manera cortamos las piezas, nos va a quedar así la parte delantera y tenemos por acá los bolsillos, vamos a encarar las partes principales y realizar costura por esta curva, por acá, costura recta. Del otro lado también vamos a realizar la costura dejando la parte principal de cara. Vamos a realizar la costura. Hemos realizado la costura dejando un centímetro en ambas partes de la curva. Ahora vamos a realizar unos piquetes por esas curvas para que al voltear no nos vaya a quedar amontonada la tela, sino que nos quede con un bonito acabado. También recuerden que podemos planchar la plancha desaliada de las costureras y nos va a permitir obtener mejores resultados. Muy bien, mucho cuidado con estos piquetes, de no llegar al hilo, porque podemos romper esta parte de la abertura del bolsillo. Muy bien, listos los piquetes, ahora vamos a voltear hacia adentro. Vamos a realizar un pespunte por acá, luego de planchar. también de este lado doblamos hacia adentro, planchamos y realizamos un pespunte en la parte inferior vamos a unir estas partes así, luego de realizar el pespunte doblamos y realizamos costura recta por acá, esto nos va a quedar en la parte interna del bolsillo vamos a realizar esas costuras Muy bien, hemos realizado la costura, el pespunte en la parte del bolsillo, también en la parte interna realizamos costura recta por acá. Fíjense cómo queda en la parte interna, muy bonito. Así, también del otro lado. Vamos a realizar una pequeña costura por acá, también en el lateral. Para fijar este doblez. Vamos a introducir esta parte del bolsillo hacia adentro. Y realizaremos las costuras por acá y por acá. Luego de realizar esas costuras vamos a colocar la parte trasera. Así, de cara hacia adentro. Realizamos costura en los laterales y en la parte inferior. En la parte de la entrepierna es colocando juntas estas costuras. Costura recta y overlock. Muy bien, listas las costuras, tanto en las laterales, costura recta y overlock, como en la parte de la entrepierna. Fíjense qué bonito va quedando, ya va tomando forma este short. Por acá realizamos estas costuras así para fijar el bolsillo. Ahora vamos a trabajar volteando el short hacia la parte principal. Acá lo tenemos, vamos a trabajar entonces con la pretina. Fíjense qué bonito quedan los bolsillos Con esta técnica te quedará maravilloso Muy fácil y nos queda muy bonito Así, son muy funcionales Y además les da un diseño más atractivo a los chores Ahora vamos a trabajar con la pretina Para la pretina tenemos por acá dos franjas Estas dos franjas vamos a unirlas Ambas. Si tenemos una franja completa también es válido con las medidas que más adelante les voy a indicar Vamos a realizar costura en ambos lados para formar un aro Dentro de esta franja vamos a colocar un elástico y lo vamos a abrazar con la franja Acá tenemos este elástico al el cual vamos a utilizar, mide 2 centímetros de ancho y el largo es de 44 centímetros Muy bien, acá está la medida de la franja Mide 10.5 centímetros y de largo 33 centímetros Recuerden que son 2 En total serían 66 centímetros Muy bien, ahora sí vamos a realizar costura por acá Y vamos a unir los extremos del elástico Lista la costura de las franjas, fíjense qué bonito queda también unimos el elástico antes de introducir el elástico acá vamos a tomar una medida así Lo vamos a dejar un centímetro en la parte inferior para abrazar el elástico y en la parte superior vamos a dejar dos centímetros a partir de estos dos centímetros vamos a realizar costura recta por todo el contorno dos centímetros Luego con este espacio que nos queda vamos a trabajar con el elástico. Así, lo vamos a introducir, abrazamos y en el centímetro que nos queda realizamos costura recta sin pisar el elástico. Muy bien, lista la costura. Fíjense qué bonito queda este faralado, estos ruches que produce el elástico al abrazarlo con esta franja. Nos quedan esos dos centímetros con un faralado en la parte superior y el elástico. También dejamos ese espacio para fijarlo en la parte superior del short y lo vamos a hacer así, vamos a ubicar la costura de la unión, acá está, vamos a colocarla hacia este lateral. Desde la parte interna lo vamos a ir fijando, vamos a realizar costura sobre la costura que hemos colocado en esta franja, sobre esa costura realizamos la costura recta acompañado de overlock por todo el contorno vamos a colocar las dos costuras de lateral de la franja con las dos costuras de lateral del short así distribuimos bien esta costura este elástico lista la costura ya colocamos la pretina fíjense qué bonito nos queda abrazada la elástica así para la parte del ruedo vamos a doblar dos centímetros y pasamos costura recta por todo el contorno en la parte superior Vamos a colocarle unos pasadores, acá los tenemos, para ello ubicamos una franja de tela, esta franja de largo mide 6 centímetros, vamos a doblar de un lado, del otro y pasamos costura para obtenerla. Son tres, una para cada lateral y una para la parte trasera y vamos a colocarle para que se vea aún más bonito, este short, una franja larga de 111 centímetros, nos va a funcionar como fajín de la misma tela. Este es el largo y el ancho que vamos a utilizar es de 6 centímetros, el cual vamos a doblar, pasar costura y voltear. Más adelante vamos a mostrar cómo nos quedó. Para la blusa vamos a unir los hombros con costura recta. Acá lo tenemos, fíjense. Recuerden que al final del video vamos a poder observar el patrón de la blusa. Luego de realizar esa costura, realizamos una abertura por acá en la parte trasera del cuello y esta abertura es de 8 centímetros, 8 centímetros es necesario realizarle esa abertura ya que la tela no estira, vamos a colocarle un refuerzo, para ello ubicamos una franja cortada al sesgo, mide 2.5 centímetros de ancho, la vamos a doblar un centímetro de un lado, otro del otro lado, doblamos nuevamente y vamos a ubicarla en la abertura como refuerzo, acá, vamos a fijarla así, por este canalito lo vamos a introducir este orillo y vamos a realizar costura recta por acá hasta llegar al otro extremo de esta abertura y hemos realizado la costura fijando así, tipo bies el refuerzo, cortamos el sobrante de tela, sobrante de la franja que ubicamos acá muy bien, luego de colocar esto vamos a trabajar entonces Ahora con el cuello, esto va hacia adentro y así nos queda muy bonito Para el cuello, antes de trabajar con las mangas, para el cuello vamos a realizar un detalle muy bonito Tenemos por acá el patrón, el cual realizamos para este cuello Ubicamos una franja de tela o un trozo, una franja de tela para realizarlo Vamos a ubicar un papel en el cual vamos a trazar los márgenes, línea horizontal y línea vertical. Medimos primeramente 6 centímetros, luego 12 centímetros. De este centímetro vamos a bajar la cantidad de 3 centímetros. Acá bajamos 3 centímetros, colocamos un puntito y unimos estos dos puntos con línea recta. De este punto inicial bajamos 4 centímetros, colocamos un punto y realizamos una línea curva, así. De este punto bajamos 7 centímetros, colocamos un punto y trazamos línea curva así, tipo compás. Por acá. Este patrón nos va a ayudar a cortar, a realizar el corte del cuello. Por acá va el doblez de la tela, cortamos 4 piezas. 2 de la misma tela color blanco y 2 la tela de bichí, así nos va a quedar para el cuello. Vamos a retirar los alfileres para realizar la respectiva costura. Muy bien, acá las tenemos. Fíjense que son dos para la parte principal y dos para el forro. Encaramos las partes principales, cerramos este lateral, continuamos con la costura así. También de este lado. Vamos a realizar esa costura recta. Por acá, por acá y por acá. Muy bien, hemos realizado la costura por acá, cerrando este lateral, continuamos por acá y cerramos acá. Realizamos unos piquetes por todo el orillo para que nos permita voltear por la curva, no nos quede amontonada, no nos quede doblada, mucho menos arrugada. Luego de voltear, planchamos. Vamos a sacar esta punta. Así, que nos quede bien bonito. Los detalles son muy importantes para tener unos proyectos con un buen acabado, luego de tenerla así vamos a fijarla de esta manera, por acá, por la abertura que realizamos a partir de allí en esa esquina vamos a colocar el cuello con costura recta hasta la mitad de la parte delantera, vamos a realizar esa costura y continuamos con la otra franja, luego de voltear y planchar por acá, Hemos realizado la costura en ambos lados fijando así este preciosísimo cuello y en muy pocos pasos lo hemos realizado. Vamos a ubicar una franja de tela cortada al sesgo, es decir de forma inclinada, esta franja mide 3 centímetros de ancho y la vamos a ubicar así, vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros y a partir de allí vamos a realizar costura recta por todo el contorno del cuello hasta llegar acá. Luego vamos a abrazar el orillo doblando un centímetro hacia adentro y volvemos a pasar costura recta. Muy bien, hemos realizado la costura. Fíjense qué bonito nos queda. Abrazamos este orillo. Fíjense en la parte principal, en la parte debajo del cuello. Qué bonito acabado. Acá doblamos hacia adentro y realizamos el pespunte luego de tener esa costura lista, ya fijamos este cuello como un acabado muy bonito, vamos a trabajar ahora con las mangas, en las mangas le vamos a colocar unas franjas que la tenemos por acá y lo vamos a coser o a realizar tipo faralado y lo vamos a hacer de esta manera, esta franja mide 7 centímetros de ancho y el largo 42 centímetros, son dos, una para cada lado, la doblamos y realizamos un corte en curva Así, muy bien, luego de tenerla así, vamos a separarlas y vamos a realizar costura con overlock por la parte curva y puntada alta por esta parte recta, para obtener unos ruches luego de alar el hilo. Hemos obtenido esta forma, fíjense qué bonito, en unos ruches, alamos el hilo, realizamos costura con overlock en el orillo. bien. Ahora para ubicarla vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a dejar un espacio de 3 centímetros o de 2 centímetros antes de llegar, de llegar al orillo y realizamos costura recta con overlock del otro lado también. Muy bien, hemos fijado estos preciosos faralados así. Dejamos aproximadamente 3 centímetros antes de llegar al orillo. El paso siguiente es doblar esta parte para obtener un mejor resultado. Acá. Doblamos hacia adentro y vamos a realizar un pespunte por acá, una costurita, para reforzar ese doblez, también de este lado, de este lado y de este lado. En la parte trasera, en esta abertura, le vamos a colocar un ojal y unos botones, o un botón. Hemos realizado la costura por acá en la parte baja de la sisa. Vamos a realizarla. Hemos colocado el botón acá, hemos colocado un ojal, este ojal lo realizamos con un elástico fino y abrazamos acá tipo ojal. Luego de realizar las costuras en la parte baja de la sisa vamos a abrazar así para realizar la costura por laterales, costura con overlock en el ruedo. Hemos realizado la costura por los laterales, hemos realizado costura con overlock, luego doblamos y pasamos costura recta para el ruedo. Fíjense qué belleza, qué blusa tan preciosa y en muy pocos pasos la hemos confeccionado. Podemos doblar esta costura, vamos a cortar este hilo sobrante y podemos doblar esta costura del lateral hacia atrás y pasamos una costurita para que, para que no nos moleste esta costura por acá. También de este lado. Luego de realizar la costura obtenemos esta blusa preciosa la cual vamos a combinar con el short que realizamos previamente. Fíjense cómo nos quedaron los pasadores y el fajín preciosísimos. Ahora lo más importante, vamos a ver el patrón que ustedes mismas van a realizar para realizar este precioso proyecto. Acá tenemos el patrón de este conjunto, es para niñas, muy importante, siempre me lo solicitan, para niñas de 2 a 3 años, este conjunto. Vamos a iniciar con la blusa. Vamos a trazar márgenes, línea horizontal y línea vertical, colocando un punto de partida por acá. De este punto vamos a medir hacia adentro, 11 centímetros y colocamos un puntito por acá. Desde el punto inicial medimos 6.5 centímetros y colocamos un puntito por acá. De este punto bajamos 1 un centímetro y unimos estos dos puntos con línea recta para obtener el declive de hombros. Desde el punto inicial bajamos 1 centímetro también, colocamos un puntito y trazamos línea curva para el escote del cuello o de la parte trasera. Es más alto. Desde el punto inicial bajamos 5 centímetros y también trazamos línea curva para el escote del cuello delantero. Desde el punto inicial vamos a bajar el largo total de esta blusa 31 centímetros. Esta línea nos indica que es el doblez de la tela. Vamos a cortar dos. Recuerden que estamos trabajando con la cuarta parte. Vamos a medir 14 centímetros por acá en la parte inferior. Colocamos un punto y subimos con 19 centímetros trazando línea recta. Este punto, por acá va el doblez de la tela, recuerden, este punto vamos a unirlo con este que tenemos acá en la parte superior para la sisa. Vamos a trabajar con la parte trasera y delantera, con el doblez de la tela por acá. Estas son las medidas para la cuarta parte de esta preciosa blusa para niñas. Las medidas del cuello, el patrón del cuello se encuentra en el tutorial, al igual que el de los faralaos para las mangas. El short lo tenemos por acá, el patrón también en un pliego de papel trazamos estas medidas a la cuarta parte. Trazamos los márgenes, desde el punto inicial medimos 6 centímetros primeramente, colocamos un puntito por acá, de este punto medimos 17 centímetros y colocamos un punto. De este punto vamos a bajar 9 centímetros y colocamos un punto por acá. Luego de este punto medimos 22 centímetros, colocamos un puntito por acá. Trazando línea recta. 9 centímetros y colocamos esta línea curva también midiendo 9.5 centímetros para esta parte. Desde el punto inicial bajamos 17 centímetros, colocamos un punto y trazamos una línea semicurva para obtener el tiro. Primero subimos 3 centímetros y continuamos con la línea curva. Bajamos, vamos a indicarte cuánto vamos a bajar, 5.5 centímetros. Por acá. 5.5 centímetros, colocamos un puntito por acá. Hacia adentro medimos primeramente... Medimos un centímetro hacia adentro, colocamos un punto y unimos estos dos puntos con línea recta. Luego de este punto medimos 3 centímetros, al igual que acá, y unimos estos dos puntos con línea recta. Acá. Luego desde este punto vamos a medir 23 centímetros y colocamos un puntito por acá. Con este punto lo vamos a unir. Colocamos el centímetro para la costura por todo el contorno, parte trasera y parte delantera. Estamos trabajando con la cuarta parte de las medidas. El aumento es para la parte trasera. Guiándonos de este patrón vamos a obtener este precioso diseño, este conjunto para niñas. Si les ha gustado, déjenme sus comentarios. Hasta el próximo video tutorial.